que vuelen con los ayunos todas estas cosas negativas que tenemos ahí, vamos adelante. Sí, bien. Gracias Señor por estar ah, comenzando, comenzando. Ya este ¿qué es esta, esta cuaresma. Yo le dije que con, esta, ah, con este paisaje lindo que el Señor nos regala acá. Hermanos queridos, vamos a ver qué nos dice esta palabra de Dios. Ya en Romanos 8, 28, que, que en Paz Descanse, Paz de Harry lo tenía muy, muy clarito. Y decía, sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de aquellos que lo aman, que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Palabra de Dios. Todas las cosas cooperan para el bien de los que aman al Señor Todo hermano querido No solo las alegrías, no solo las cosas buenas, las cosas que nos pasan, que no hay problema Sino que también los problemas nos ayudan a crecer, nos ayudan a, a ir fortaleciéndonos hermanos queridos. Se lo entregamos a Él y le pedimos ayuda Por lo tanto vamos saliendo adelante ya. Es un motivo de crecimiento, ¿ya? Así que, hermanos queridos, nada de desesperarnos con los problemas, con las enfermedades, con la angustia, nada. Ya sabemos que esos ayunos que vamos teniendo se los vamos entregando al Señor. Bueno, y veamos qué nos va a tocar hoy día, que estamos empezando, tenemos esta tremenda lista. Ah, que esperemos que a fin de mes. <risa> este. Esta mochila esto ya ayunar no nos cueste tanto porque vemos la maravilla que es de las consecuencias como vamos mejorando y hoy día no sé si te tocará a ti a mí a, a nadie a lo mejor esto <ríe> lo enojo que se enoja que lo queso eso <ríe> hermanito querido lo enojo le pedimos a jesús que me dé paciencia en el enojo, nos enojamos porque no tenemos paciencia, porque queremos todo al tiro y algún problema y hoy como es posible, y la cara, un día le decía a un hermano yo le decía ¿para qué te enojas? Si no estoy enojada, entonces yo la miré y le dije anda decir eso mismo frente al espejo, ya y vamos a ver si es cierto o no es cierto, entonces hermanito ¿de qué sirve enojarnos? Al enojarme se soluciona el problema al enojarme, ¿se acabó por lo que me estoy enojando? Sigue, sigue, y yo tengo dos, eso sigue, por el cual yo me enojo, sigue. ¿Y qué pasa después? Tengo el problema del enojo, de la rabia, ¿verdad? Así que hermanos queridos, digamos al señor, señor, ayúdame hoy día a tener más paciencia y a enojarme cada día menos. Patrona de esta tierra donde brilla el sol, conducenos como pueblo hasta el Señor sirio viviente, Madre de Jesús. a la eterna luz, el blanco y el azul se tejen en tu alma, señora y hermosa vida. Madre de Jesús, llevas en tus brazos a la eterna.